Vamos a conocer los elementos que hacen funcionar a una computadora que se encuentran adentro del gabinete. El gabinete es una carcasa, una caja, que contiene al hardware interno. Normalmente le decimos CPU, pero el CPU en realidad es uno de los componentes que está adentro del gabinete. CPU viene de Central Process Unit. ¿Qué significa unidad central de procesos y un poquito más adelante vamos a ver de qué se trata empecemos por la fuente de alimentación esta fuente de alimentación es un elemento que nos permite distribuir la corriente eléctrica a todos los componentes internos en nuestros hogares tenemos 220 volts de un tipo de corriente llamado corriente alterna y los componentes internos de la computadora trabajan a menos de 12 volts de corriente continua por lo tanto, esta fuente de alimentación lo que hace es transformar los 220 voltios de corriente alterna de la red eléctrica a pequeños voltajes de corriente continua, ya sean de 12 volts, de 5 volts o incluso de hasta 3.3 voltios. Otros nombres que recibe esta fuente de alimentación puede ser fuente de poder. Microprocesador. El microprocesador es un chip de circuitos integrados que está colocado en un zócalo en la plaqueta madre es decir en un lugar específico para conectarlo en la plaqueta madre pensemos en este chip como el verdadero cerebro de la computadora ya que es el encargado de procesar la información interpretar las instrucciones de los programas y ejecutar acciones para crear y manipular archivos y datos el microprocesador realiza muchos cálculos aritméticos y lógicos por segundo y cuantos más operaciones es capaz de realizar, mayor va a ser la velocidad de la computadora. La velocidad del microprocesador se mide en megahercios o megahertz, que se abrevia MHZ. Los hertz o hercios son ciclos por segundo. Entonces, un procesador de 3.800 megahertz puede realizar 3.800 millones de operaciones por segundo. Como 1.000 mil millones es 1 GHz, esto también puede expresarse como 3.8 GHz. Placa madre. La placa madre es una tarjeta central, es más grande. Sirve de base para interconectar todos los componentes internos del gabinete. En la placa madre hay diversos enchufes y espacios de encastre llamados zócalos o sockets o ranuras de expansión, donde se conectan cables y se colocan montados directamente sobre la plaqueta madre varios componentes. También vamos a encontrar unas conexiones llamadas puertos, que sirven para conectar la plaqueta madre con los periféricos, es decir, con los dispositivos de hardware externos al gabinete. Esto puede ser un mouse, un teclado, una impresora, un monitor, etc memoria RAM la memoria RAM es una memoria temporaria, de corto plazo... ...que desaparece cada vez que se apaga o se reinicia la computadora. Es una memoria volátil. No está pensada como una memoria permanente... ...sino como una memoria de trabajo, por el momento, digamos. Es decir, el microprocesador usa esta memoria temporal... ...para tener en ella los datos... ...mientras hace cálculos y operaciones con estos datos. Pero si repentinamente se corta la energía y se vuelve a empezar se reinicia la computadora, todo lo que no se haya guardado en el disco rígido o en otro medio de almacenamiento, desaparece. Si estamos trabajando, por ejemplo, en un editor, ya sea de texto, de imagen, de sonido de video, el microprocesador carga en memoria RAM toda la información necesaria para organizar la información en pantalla, mantener la interfaz con el usuario, recibir las instrucciones y presentar los resultados. Pero si el trabajo no se guarda en un archivo de disco y se pierde la energía, todo el proceso que esté en la memoria RAM se pierde. Entonces, ustedes me dirán, si en el disco no se borra, ¿por qué se usa una memoria que se borra cuando se apaga? ¿Por qué no hacemos todo en el disco y listo? Bueno, sucede que la memoria RAM es mucho más rápida. RAM viene de Random Access Memory, que significa Memoria de Acceso Aleatorio. El acceso aleatorio significa que se puede leer cualquier lugar de la memoria en forma inmediata. Sin embargo, en los discos la memoria es de acceso secuencial. Esto quiere decir que para encontrar algo en el disco hay que buscar primero en un índice para saber en qué dirección del disco se encuentra el dato que buscamos. Entonces, por esto, un disco rígido siempre es más lento que una memoria RAM. Pero la RAM es volátil, mientras que el disco es permanente. Por eso la memoria RAM se utiliza como memoria de trabajo para que el microprocesador pueda trabajar más rápidamente y el disco rígido se utiliza como memoria de almacenamiento más permanente. Disco rígido. El disco rígido es el lugar de almacenamiento digital donde guardamos todos los archivos de la computadora, ya sean los archivos del sistema operativo, los de los programas o aplicaciones o los datos del usuario. Documentos, fotografías, videos, música, etc. Es decir, todo el software. Es una memoria más permanente que se puede editar. Es decir, también podemos borrar archivos o modificarlos. Pero mientras no los borremos van a seguir estando cuando apaguemos la computadora. Y también tenemos muchos más componentes. Como la pila, las placas de expansión o los puertos. A los que veremos en mayor detalle en otros videos.